Un Bakugan que cuesta más de mil dólares, ¿Acaso estamos hablando del mejor diseño de Bakugan o solamente de un diseño muy sobrevalorado? Bienvenidos a un nuevo video, tu Bakugan es sé, me he ausentado durante mucho tiempo y les he hecho falta, ¿verdad? ¡Hurra! Así que por eso vamos a hacer un montaje rápido de lo que pasó este último año en mi vida. Y ahora que ya está todo claro, vamos con el video. El día de hoy te voy a mostrar uno de los Bakugan más sobrevalorados de toda la comunidad de Bakugan. Y es que estamos hablando, como ya de pronto viste en la portada del video, de nada más y nada menos que Hydranoid, pero no cualquier Hydranoid. Hydranoid de una cabeza. Y es que este Bakugan, tomando en cuenta las cifras de eBay, que a ver también es cierto que eBay tiende a sobrevalorar mucho las cosas, ha llegado a valer cerca de, mira, mil dólares. ¡MIL DÓLARES! Y tú dirás, bueno, eso de pronto es una persona que lo no vendió en mil dólares alguna vez. No, no, no, nada de eso. Es que en las subastas nunca baja de 400 dólares. Es que, a ver, te lo pongo como ejemplo. El valor de ese Bakugan puede llegar a ser el mismo que el de una motocicleta. Yo pensaría que junto a Skyres V2, Solid Color, Ventus que parece nombre de motocicleta, ya te lo digo yo, es de los Bakugan protagonistas de la primera temporada más costosos. Es que es más caro que Preyas, que Dragon, que Gorem, que Tire, que todos juntos. Pero antes del debate, veamos un poco cómo es este Bakugan. Hydranoid es un Bakugan perteneciente a Masquerade, dato no menor, y como muchos otros Bakugan, pasaría de ser villano a ayudar a Dragonoid. Si bien es cierto, después de ayudar a Dragonoid lo nerfearían bastante, bueno, se le abona la causa. Supongo que no practicó y no estuvo peleando mucho ese tiempo, no lo sé. Lo nerfean, no es lo importante. En cuanto al diseño, Hydranoid es un Bakugan que puedes encontrar en Darkus o Pyrus, las dos versiones translúcidas. traslúcidas Así es, hydranoid de una sola cabeza, a diferencia de sus otras versiones, solamente saldría en modo traslúcido, nunca lo veríamos en modo sólido. Como un breve ejemplo para el que no ha entendido qué es un solid color o un bakugan de color sólido, este es un bakugan translúcido y este es un bakugan sólido. Es decir, los translúcidos son los que reflejan la luz por dentro y los sólidos son estos bakugan por los que no traspasa la luz. Si bien los translúcidos suelen ser un poco más apetecidos en algunas ocasiones y llegar a ser un poco más caros, hay ocasiones en las que los solid color o color sólido pueden llegar a ser incluso más caros que los translúcidos, puesto que es más raro encontrarlos de esa forma. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, Skyres. Skyres en versión translúcida no llega a ser tan cara como en versión sólida lo cual es una pena porque la verdad el diseño de hydranoid se merecía su versión sólida aún así es cierto que hay personas que en internet muestran cómo hacen sus versiones solid color de hydranoid pintándolas y la verdad es que mira hay cosas que quedan muy muy bien y aquí me pregunto yo ¿el custom hace que valga más el bakugan? ¿o por el contrario hace que valga menos? porque claro, sí, el costo de hacer un custom le suma pero de cierta forma ya no tendrías la pieza original, sino la tendrías pintada. Entonces, en ese caso, ¿sube o baja el precio? No lo sé. Ahí dejo la pregunta. Puedes contestarme aquí abajo en los comentarios. El Bakugan, todo hay que decirlo, tiene un diseño muy llamativo. Y no lo digo porque sea imponente que sí, también, sino que, creo yo, es un Bakugan que lo es y sabes que es el villano. Creo que a lo largo de Bakugan, este concepto de malvado poco a poco se fue perdiendo. Si te fijas en Helios, en Orbium o en el mismísimo Dark, te das cuenta que el que tiene un aspecto más atemorizante es Hydranoid. Y es que no tienes que verte la serie para saber que el villano en la primera temporada era Hydranoid, Que sí, que el villano es Naga, todos lo sabemos, pero si tú te pones a ver cuál es el más malvado, es hydranoid sus tonalidades varían entre negra y púrpura cuenta con espinas en el cuello y en la cola de las cuales solamente tres son movibles además de esto de sus alas laterales bajan unas extremidades en forma de pata creo que una de las partes más llamativas es su cabeza la cual cuenta con dientes blancos y ojos rojos un tanto más grandes que los que aparecen en la serie tiene el logo del atributo en la zona izquierda y tiene relieves muy bonitos a lo largo de todo el modelo. Cuenta con seis partes manuales compuestas por sus dos patas, las tres espinas del cuello y la extensión de la cola, la cual es la única que no se puede abrir desde la forma esférica. A causa de sus pocas piezas manuales y la poca deformación que tiene, es un Bakugan que no supone una mayor dificultad a la hora de cerrar. Y en su forma cerrada conserva perfectamente la silueta esférica, algo bastante común en los Bakugan de la primera temporada. Ahora veamos el tamaño. Así se ve en comparación con Dragonoid, con Delta Dragonoid, con Dual Hydranoid, con Alpha Hydranoid, con White Naga y con Storm Skyrise. Pero a ver si entendimos, es un Bakugan que tiene un diseño relativamente simple, no cuenta con ninguna habilidad más allá de ser traslúcido, no tiene tampoco un poder exageradísimo y tampoco es como que tenga luz, salto, brinco, algo especial que lo haga muy único. ¿Cómo puede valer entonces este Bakugan mil dólares? Porque a ver, ya te digo yo, este Bakugan rarísimo, rarísimo, que tú ya es muy raro de encontrar, pues no. Que sí, que yo entiendo, que no todo el mundo tiene este Bakugan y lo entiendo, pero eso no quiere decir, y no me refiero en raro en cuanto a que lo tengan, sino en raro en el sentido de conseguirlo. Es decir, no es de esos Bakugan que solamente puedes ver en fotos de malísima calidad de lo extraños que son. No, no, no, es que incluso hay gente que puede llegar a tener cinco de estos: versión Painos y versión Darkwood. O sea, lo que te quiero decir es: no es tan raro de encontrarse, de comprar y de pronto de conseguir, sí, pero de, con de encontrar. No lo creo. Ahora bien, yo no estoy diciendo que este Bakugan no me guste o que me parezca feo, nada, no, nada, no, no, nada por el estilo. De hecho, me gusta bastante y hace mucho que lo quería. Pero de todas formas, a ver, no puedo evitar hacerme este tipo de preguntas. Si quieres saber mi opinión, yo lo que pienso es que la misma comunidad es la que se ha encargado de convertir este Bakugan en un inalcanzable. Creo que la combinación de nostalgia, de ser uno de los personajes principales, que sea relativamente popular y que la comunidad lo haya puesto en este lugar tan inalcanzable, lo han convertido en un sinónimo de dinero. Y ya te digo yo, no es poco dinero. Ahora bien, repito, me estoy basando en cifras de eBay y todo hay que decirlo, eBay suele elevar mucho los precios. Quiero decir, ¿quién vende un Steam Flash a $15? Entonces sí, que puede llegar a valores muy altos, pero lo mejor y yo siempre recomiendo es métete a grupos, busca en comunidades y de pronto puedes negociar y encontrar este Bakugan a un precio mucho más barato. De pronto incluso puedes hacer algún tipo de cambio y pago para que no te quede tan caro este Bakugan. Y es que yo creo que ese es el problema. Miren el Bakugan en Ebay en alguna publicación, se emocionan con los precios y mira ya la imaginación no tiene límites, lo subastan, se subasta carísimo porque aparte todo el mundo lo quiere. Bueno, bueno, mira, Una locura. Pero entonces, ¿recomiendo este Bakugan? A ver, voy a dar dos panoramas. El primero es si estás empezando en Bakugan. Si estás empezando, no. La verdad, no te lo recomiendo para nada. Lo que pasa es que para el valor que vas a pagar seguramente por este Bakugan, vas a recibir muy poco. Es que te digo, vale lo que pueden llegar a valer, 60 Bakuganes. Pero si eres alguien como tu servidor, que ya lleva mucho tiempo en esto, que ya su colección es mucho más grande, que además de eso, pues bueno, eres una persona que tiene muchos Bakugan Y pues que ya poco a poco te encuentras con que cada vez tienes menos opciones de compra Porque lo que alguien te ofrece ya lo tienes probablemente repetido Te ahorras lo que te has estado gastando estos meses, lo ahorras un poquito y ya te lo compras Y sales de esa vuelta y ya, y ya, y ya Y bueno, mi tercer panorama es que si el dinero no es problema, pues, pues cómpratelo Es que si me, pues el dinero no es límite, pues entonces haz lo que quieras Ya sabes la regla de oro, el que tiene el oro pone las reglas, así que qué voy a decirte yo A pesar de todo esto, tengo que confesar que estoy muy contento con por fin tener a Highlander. A pesar de todo lo que he dicho, tener este Bakugan aquí, tenerlo en las manos, poder verlo, poder abrirlo, cerrarlo, es de cierta forma también un logro, no solamente por el costo, sino también en el sentido nostalgia. Pues hombre, se siente muy bonito el poder tener este Bakugan tan bonito en las manos, en la repisa se ve hermoso. Y pues tengo que cuidarlo bastante porque, hombre, es un Bakugan que es delicado. Pero... La verdad estoy muy contento y estoy muy alegre con por fin tener a Hydra de una cabeza y así por fin poder completar los tres Bakugan de Masquerade. Y ahora te quiero preguntar, ¿tú te lo comprarías? ¿Y si ya lo tienes, lo recomendarías? ¿O acaso eres de esas personas afortunadas que encontró el mítico Hydra de Tianguis? Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias para todas las personas que me han estado esperando este año. Espero que les guste este nuevo formato de video y si es así, déjamelo saber en la caja de los comentarios. No te olvides de darle a like, a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los videos que estaré subiendo de ahora en adelante. Sin más, nos vemos en un próximo video. Los extrañé. adiós.